Y eso se hizo en base a sistema de digitalización. La escuela pues, rápidamente empezaron a hacer plataformas como la Roo, Moodle. Y bueno, en ese momento también estábamos maestras que estábamos trabajando con niños que su realidad familiar era complicada. Y ahí se generó una situación complicada en la que creo que se, se puso muy evidentemente el papel compensador que tiene la, la escuela. Porque puedo asegurar que aunque se hicieron grandes esfuerzos, y hubo un momento inicial de desconexión, porque nosotros, yo en ese momento trabajaba en, en un centro, que como la sociedad es diversa, y tenía alumnos que tenía una situación familiar que le acompañaba más económicamente, y otros niños que, que no era así. Y en ese momento conseguimos llegar y no, no había vía de comunicación. La vía que se utilizaba era el teléfono y y lo que se hacía más era un acompañamiento, un asesoramiento, una acción tutorial, que yo creo que mi vida he hecho tanto acción tutorial como en esos, en esos meses. Y centrándonos, en el, por eso decía, porque bueno, el tema de la digitalización es bastante amplia, pero llevándola a esta situación más extrema, incluso cuando llegamos a decir, venga, le damos los wifi, le damos un ordenador, la situación seguía sin resolverse. Quiero decir con esto, que lo que tenía el papel del maestro, de la maestra, en la escuela para ofrecer a estos niños la, la atención que necesita, ese papel compensado que muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta de que, lo, de que lo estamos haciendo en ese momento de total desconexión, pues creo que se hizo bastante patente. Vamos, yo por lo menos lo viví así y me di cuenta de la necesidad que tenían estos niños de, de estar en la escuela. Eh, a ver, perdón, no, no tengo esto, esto es Ya está, ya he bueno, sí, quería comentar que, que además en ese momento era curioso porque en, la, en las clases teníamos dos grupos, estaba el grupo de brecha digital y el grupo de clase normal, por así decirlo y de hecho teníamos una, estábamos la maestra de atención de diversidad, teníamos que atender específicamente al alumnado de, de brecha digital, en fin... Bueno, continuando con los principios, ya hemos dicho democrática, participativa, inclusiva, compensadora de desigualdades. Y otro punto importante, creemos que la escuela pública debe educar en y para la, para la igualdad. Tenemos nuestro plan de igualdad aquí en Andalucía, que es obligatorio, pero sigue habiendo muchos aspectos en los que hay que trabajar. De hecho, recientemente la consejería aquí ha modificado... Unos criterios que se establecen y se facilitan a los centros, que son como orientaciones para seleccionar los libros no sé, los libros de, de texto. ¿Vale? pues Esos criterios recientemente han sido modificados y todo lo relativo a coeducación, pues, visibilización de la mujer, eliminación de violencia machista, se han, se han suprimido. Lo cual quiere decir que cuando hablamos de educar en y para la igualdad no hay, no hay malo. Creemos que, que la escuela pública debe educar en valores, una escuela cooperativa y, por supuesto, una escuela laica. llegando un poco ya al punto que nos ocupa hoy. Pero bueno, quería introducirlo y encuadrarlo un poco dentro de una parte más de la escuela pública de calidad en la que, en la que creo. Pues bien, en este aspecto me pararé un poquito más. Y nada, comenzar que, comentando que, bueno, que la injerencia de, de la religión en nuestra escuela es algo que vivimos a diario, lo vemos cuando estamos en el centro y tenemos la asignatura de, de religión, lo vivimos cuando se siguen concediendo conciertos educativos a instituciones religiosas y también en la simbología religiosa en los centros, que a día de hoy sigue existiendo y sigue habiendo reticencias para, para eliminarlos. En lo que tiene que ver con la asignatura de, la, de religión, que está, seguimos teniendo en el, el currículum, la última ley educativa, la, la actual, la, la LOE, ha venido a, a, a hacer un pequeño avance, o en realidad es como volver un poquito a lo que había en la anterior ley, de tal manera que la asignatura de religión no puntúa en, de cara a, a la media, y por lo tanto no tiene una asignatura en paralelo, por así decirlo, que tenga un contenido para hablar. Este hecho de volver a la situación de anterior es de decir que no supone un, un avance real. La asignatura de religión sigue estando en el currículum obligatorio, genera huecos libres para el alumnado que no la está cursando y asimismo sigue quitando horas a otras asignaturas del currículum que creemos que son más importantes y que sí que su sitio están en, en la escuela. Todo esto sin entrar a valorar lo que supone recibir en nuestra escuela al llamado profesorado de religión, que en definitiva viene a los centros a doctrinar, porque en sus clases lo que se todo lo que tiene que ver con dogma y con fe de la religión que, que ellos siguen, que está escogido a dedo por el, por el obispado, como bien sabréis, y que además generan muchas veces porque vienen a traer situaciones en la e influyen en la toma de decisiones de los centros. En los órganos de decisión de los colegios, de los institutos, se plantean situaciones en los claustros, en las facilidades escolares, en las que hay que tomar decisiones que tienen que ver con el ámbito religioso. Yo en más de una ocasión me tengo aquí en, en mi trabajo, en una, en una escuela. Pero es así. Y de hecho, yo lo he vivido personalmente como maestra y usted, de desde la acción sindical es relativamente frecuente ahora ¿vale? se ha pasado un poco la moda de las procesiones pero siguen estando y nos llegaban como dentro de nuestra acción sindical quejas de los centros por la realización de actividades relacionadas con la región ya sean procesiones y también la visita del obispo Las visitas del obispo también nos generaron algún que otro problemilla hay una normativa muy básica en relación a este tipo de actividades pero no se cumplen ¿qué ocurre cuando no se cumplen? o todo el mundo calla, todo el mundo está bien, o empieza a generar problemas de procesión sí o procesión no. Y el que, y cuando digo procesión sí, procesión no, muchas veces no es que el, el maestro de religión lo diga, lo no suponga, no, en el claustro tenemos un grupo diverso en el que empiezan a posicionarse y empieza ya a generar ahí una toma de decisión es como, de verdad tengo yo que estar aquí defendiendo de esto y exigiendo que se cumpla una normativa que, que no hacen en mucha en muchas ocasiones. Para hacernos una idea, me quería también traer algunos ejemplos de los que se viven en el cole, a veces se llegan a contradicciones, incluso en el contenido o en la actividad que está, que está haciendo. Yo, por ejemplo, a lo mejor, nosotros tenemos, como, como he dicho antes, el plan de igualdad, que es obligatorio, que recoge una serie de actividades que se tienen que hacer y que no son cuestionables. No es una cuestión que yo pueda decir si era o no se habla de derechos. Que, no, que son relacionadas con la igualdad, que no se puede cuestionar. Pues yo me puedo ver el mismo día trabajando el 15 de mayo, el Día de la Diversidad de Familia, con, con el alumnado, hablando de diferentes modelos de familia, sensibilizando, y el mismo día te encuentras en el blog del cole, la publicación del maestro de religión celebrando el Día de la Familia, pero solo de la familia, que ellos entienden por familia. Con lo cual, claro, yo en ese momento es como, ¡Ostras! desde que va a trabajo, se lo estamos trabajando en el colegio y este hombre en su aula está diciendo otra cosa totalmente diferente esto pasa al fin y al cabo, cuando en la escuela pues mezclamos conocimiento y saberes, que yo creo que es lo que se debe trabajar con unas cuestiones que son personales, que se quedan en el mundo de la creencia, el dogma, la fe o como le, le queramos llamar hablando de, de actividades también llama la, la atención porque en los colegios se da por hecho que cuando llega el maestro de religión, eh, en la clase de religión, y los niños de valores se, se tienen que ir directamente. Entonces, estamos en un punto todavía en el que yo creo que nos queda tanto por avanzar, aunque bueno, podemos tener una nota positiva, y es que el número de alumnado matriculado en en la asignatura de valores o alternativas según le va cambiando el nombre va creciendo y hay veces que nos encontramos en un grupo que la clase está prácticamente mitad por, por mitad bueno, por pues, el simple hecho de que alguna maestra haya dicho oye, yo por qué me voy a ir de la clase si mi número de, de, de, de mi alumnado es más numeroso oye, ¿vale? porque con el maestro de los y que se si vaya pues, ya no si choca y si lo consigue es como ostras que lo he conseguido que yo me quedo a la clase y es como mmm, de verdad es algo curioso de entrada pero también alarmante tener en cuenta también cuando la segregación de, cuando hablo de que la asignatura de religión implica que se segreguen los, lo grupos en, en función de la creencia que tienen en sus familias, hay veces que se segregan incluso entre grupos, porque cuando llegan tenemos la asignatura, el alumnado que se va a religión católica, el que se va a evangelista y el que se va el que se queda en valores, en fin, que se queda ahí hay un patiburrillo y cada uno va para un lado. Y, y bueno, ya he hablado un poco en relación a lo que tenía que ver con, con el currículo, lo que tenía que ver un poco con lo que implica la asignatura de religión, y lo que tiene que ver con simbología religiosa, que como he comentado antes, se sigue dando en, lo, en los centros educativos, nosotros forma parte de nuestra acción sindical la, la visita de centros, y es, no están todos, pero nos lo seguimos encontrando en, en, más de, en más de una ocasión. Aquí, por, por, por lo que comentaba un poco, por traer un poco a la realidad más cercana, me gustaría destacar el caso de hecho que vivimos en nuestra provincia hace, hace unos años, en el IES San Roque de Dos Torres, muchos no lo recordarán, donde un alumno, esto Sánchez, estuvo con su familia, al cual la verdad que había que agradecerle la fuerza y el, la constancia que estuvieron intentando que se retirara simbología religiosa que había en su centro. Finalmente no lo consiguió, no lo consiguió, incluso porque el equipo directivo se empeñó, aunque sabiendo que, no, que la normativa no estaba de, de su parte, pero se empeñó, siguió y nadie, a, no consiguieron que se modificara esta, esta situación. En fin, nunca me hemos dicho, sí, es algo simbólico, pero una muestra más de que nuestra reivindicación de una escuela pública laica sigue siendo imprescindible e importante. No me queda otra cosa y una vez más que a, no, a título personal como maestra y desde de usted a volver a decir y defender que la religión debe estar fuera de nuestra, de nuestra escuela pública. Y ya para, para terminar he iniciado eh, la intervención hablando de que era importante que nos planteásemos qué escuela pública era la que queremos y yo creo que a este qué escuela pública es la que queremos hay que añadirle un para qué. ¿Para qué, para qué o por qué queremos esta escuela pública? concreta basada en una serie de, de principios. Yo creo para terminar que la respuesta la podemos encontrar en palabras de Pablo Freire. La educación no cambia al mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Y creo que, que por eso, no, que no es poco, merece la pena que sigamos luchando y reivindicando una escuela pública larga. Y nada, gracias. gracias. Gracias, Alba. Me vaya a permitir que me quite un momentito la mascarilla y voy a hacer la presentación de Paco. Eh, y lo voy a leer para no extenderme y de una forma ser un concreto y preciso tanto la expresión y la exposición de su currículum como las ideas que tengo apuntadas eh, sobre el libro que va a presentar. Sobre Paco Delgado quisiera apuntar que nació en Albacete en 1949 lo que nos indica que ya se encuentra jubilado y con una gran carga de conocimiento en el tema que debatiremos. Maestro industrial en Artes Gráficas, diplomado en Psicología Industrial y en Salud Laboral. Fue diputado en 1977, senador en 1979 y concejal del Ayuntamiento de su ciudad natal en 1991. Ha sido presidente de, la... Perdón, de Europa Laica, tengo Córdoba Laica simplemente en la cabeza, durante una década de tal manera, el Pajo, si quiere ser presidente nuestro, aquí en Corrante, lo <risa> <risa> Cubriendo el periodo comprendido entre 2008 y 2017. Igualmente presidió CEAPA, la Confederación Española de Ampas... durante cuatro años. Fue miembro del Consejo Escolar del Estado y del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. Articulista habitual en revistas especializadas, así como de prensa diaria, impresa y digital. Coordinador de seminarios sobre, sobre democracia escolar y Escuela para Padres y Madres entre 1800, 1982 y 2010. Ha publicado diversos libros que están relacionados especialmente con el dere los derechos de la infancia y la adolescencia, la política educativa, el laicismo y la libertad de conciencia. Yo de estos libros, que son an eh, anteriores, claro, lógicamente, al que ahora va a presentar, eh, destacaría la Escuela Pública Amenazada, de 1927 que la publicó la Editorial Popular, hacia la Escuela Laica de 2006 en Laberinto y la Cruce en el Aula de 2015 en Acal. Sobre el libro de la Instrucción Pública a la Digitalización de la Enseñanza, quisiera brevemente apuntar que es el último que ha publicado y como bien apunta el propio autor en la portada, desarrolla una trayectoria de los hechos más relevantes de la enseñanza en la universitaria durante nada menos que 200 años. ...pero también aclara que el libro está construido a modo de manual, ...lo que supone un acierto, pues el lector o la lectora... ...se encontrarán con un texto que tiene 10 capítulos... ...con decenas de entradas que facilitan la consulta... ...al tiempo que se cierra con un epílogo, una cronología básica... ...y una muy documentada bibliografía... ...lo anterior nos indica que resulta complicado realizar una síntesis de la obra... ...lo que sí podemos afirmar es que nos encontramos con un excelente trabajo que a los docentes y a aquellos interesados en el campo educativo les servirá para aclarar muchos conceptos relacionados con la enseñanza y la educación. Damos de nuevo las gracias a Paco Delgado por su presencia en Córdoba y le manifestamos que es un gran placer para nosotros contar con un compañero de tanta valía. Tarde, gracias a, a Córdoba Laica por permitirme bueno, pues, hablar de este libro. Córdoba, compañero José Antonio, que ha estado en salud limpia estar aquí con, con nosotros esta, esta tarde, he tenido la fortuna de abrazarlo esta mañana y, y hablar con el que mantengo una relativa que con algunos de, de vosotros de hace ya muchísimos, muchísimos años. ¿no? Eh, pues este libro es un libro que, que surgió, eh, tenía en la cabeza hace algún tiempo y la pandemia me obligó a, a ponerme a escribir, eh, aprovechando que tengo una biblioteca sobre el tema de gestión de política educativa fundamentalmente amplia en casa, y he ayudado un poco por Internet, esa, esa herramienta tan buena que tenemos ahí a alcance de la mano pues apenas tuve que visitar eh, bibliotecas ni nada de esto, ¿no? y entonces, aprovechando esos meses de confinamiento, pues me puse a escribir un, una especie de manual de libro que en principio, como decía el Rodrigo pues tenía casi tres veces más de, de papel, ¿no? de, de texto, y lo tuve que ir quitando para hacer algo que fuera asequible a la, a la lectura, ¿no? eh, Se lo dediqué, además, el libro <coughs> A un paisano de Albacete, eh, sabéis que tras el año, bueno, después del año 36, y nosotros vivíamos en una, eh, mis abuelos vivían en una provincia que fuimos la última que, que, que llegó, el, es decir, que fue la última que la República estuvo hasta el último día en, en esta provincia de Albacete, estuvieron pues, las Brigadas Internacionales, y muchos compañeros de, de esa esa provincia pues eh, tuvieron que, que exiliarse huir a, a fuera de españa los pues, que no acabaron en la, en la cárcel o en las cunetas como en el caso de, de, mi, de mi bisabuelo materno y, y entonces he querido dedicarle a, a Herminio Almendros que fue un, un pedagogo de Almansa, he querido dedicarle este, este libro y a algunos otros amigos y quiero extraer para empezar lo he empleado comunicando o tratando de comunicar mi experiencia de maestro y mi fe en el propósito de esquivar la rutina escolástica y promover una sensibilidad más humana para el progreso del adolescente. docente. Acabó frustrado porque fue bastante maltratado por la revolución y sobre todo por el Partido Comunista Francés, porque él era defensor de la teoría Freinet y decían que era una teoría burguesa y entonces fue maltratado última hora de, de su vida eh, como decía Aureliano es un, es un libro que el, en el que hemos hecho, es, hecho un índice muy amplio para poder ir a a, a sitios concretos y a más fácil su, su lectura no es un libro que habla de escuela laica evidentemente a lo largo del libro pues, se detecta la ideología del, del escritor, en este caso <tose> mi ideología y intenté siempre desde el principio ser que fuera un libro neutral, en el sentido mmm, positivo de la palabra, es decir, que cualquier persona que lo leyera de cualquier etología entendiera de que eh, bueno, pues hay cosas en la historia de la educación en España desde 1820 que centré el inicio de, de, este, de, este, de estos apuntes, que pues ha habido cosas positivas, ha habido cosas negativas y que a todo el mundo de alguna manera le pueda le puede interesar. Y, y sobre todo es, ha, ha, hago muchas citas ¿no? de, de autores de, de, de la época, de, de personas inmersas en el mundo de la educación y, y surgen a lo largo de, de leer tantos libros, de leer ta, tantas eh, cuestiones relacionadas con, esta, con la historia pues surgen hechos que quizá no caigamos en ellos ¿no? por ejemplo uno, uno de ellos es que en, en, desde 1900 a 1931 ¿por qué digo esto? lo explicaré después entre 1900 y 1931 hubo 53 ministros en España de educación eh, eso significa eh, cómo hemos tratado en este país el tema de la educación eh, en, en el periodo democrático eh, formal, este que tenemos de 1978 hasta hoy tocamos a un año y 10 meses por ministro o ministra es decir, eh, cada dos años cambiamos de ministro o ministra ya no digamos en el ámbito de las comunidades autónomas, que no me referiré al final y curiosamente, porque dedico un capítulo a las mujeres y los problemas que han tenido para gestionar la enseñanza en este país incluso para ser inspectora, tardaron mucho tiempo que fuera la primera mujer inspectora dedico un capítulo a, la, a las mujeres y la y la enseñanza y quizá no os déis cuenta quién fue la primera ministra de educación en este país fue esperanza aguirre hasta esperanza aguirre precisamente no hubo en españa ningún nombramiento de, de ministra mujer ¿Eh? son anécdotas hay muchas en el libro de estas que nos da un poco la, la idea de lo que ha ido pasando en el devenir de la ni siquiera en la época de la de la Segunda República, ¿no? Eh, es a modo de manual, porque, como decía Aureliano, porque... porque, bueno, pues, voy, voy pasando los años y voy, bueno, pues, ir actualizando en cada momento lo que se estaba haciendo y que eran los personajes más importantes que en cada época, pues, surgieron, ¿no? eh, que Evidentemente hablo de la institución y de enseñanza, hablo de, de la escuela moderna, de quienes lo promovieron, para qué se promovieron, Hablo, evidentemente, de la Primera, de la primera República, y luego pues, nos referimos también a la parte de la Segunda República, el cortísimo periodo de la Segunda República, 1931-1933-1933-1936 y 1936-1939, con media España partida en dos. Y bueno, pues eso, damos cuenta del poquito tiempo que la Segunda República tuvo gobernanza, gobernanza en España y lo mucho que se hizo en tan poquito tiempo eh, que, tuvo, que tuvo posibilidades de, de, cambiar, de cambiar las cosas ¿no? eh, y claro si se lee el libro te das cuenta que el catolicismo siempre ha estado impregnando el sistema educativo, el sistema educativo español ¿no? el catolicismo eh, más más eh, más, más cruento ¿no? eh, ya en el siglo XIX ya no digamos en el siglo XX eh, con la dictadura de de de, Pimo de Rivera y luego con la, con la dictadura del general Franco que duró pues, casi 40, 40 años ¿no? y ahí está, ha ahí estado el catolicismo y como decía antes la compañera de, de Ustea claro que es que llevamos 40 años de democracia formal y ahí sigue, ahí sigue la, la iglesia católica no solamente eh, con un delegado diocesano o dos en cada centro educativo de titularidad pública que ejerce de, de delegados de, de, de delegados diocesanos de, de de en los centros escolares tratando de cristianizar a la comunidad educativa influyendo en los claustros dotándoles desde la LOE Ley Orgánica de Educación de Zapatero de todos los derechos mayores derechos que los interinos que el profesor interino y ahí, y ahí sigue y eh, eh, lo peor de todo es que eh, en este país pues a día de hoy el 33% del alumnado no universitario asiste a centros de diario católico, financiados por el Estado español y financiados por el Estado. Ese es, inclusive, el mayor problema por encima de que haya 18 o 20 mil delegados de cesanos en los centros de titularidad pública. Porque hemos entrado en una etapa y con eso pues, quiero entrar en la última parte del, del, del libro, de la exposición, en el que se está normalizando en la sociedad española pues, la privatización de todos los servicios que deberían de ser públicos. Me refiero a pensiones, me refiero a sanidad, me refiero bienestar social y me refiero a educación. Y esa normalización que, que se ha desarrollado a lo largo del siglo XXI, en lo siglo XXI, 22 años del siglo XXI, lo ha consagrado en Europa concretamente el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa, en el que se habla de. Yo hablo aquí bastante en el libro el Tratado de Lisboa, en el que se habla de, de educación y en el que ha puesto patas arriba sistemas educativos muy potentes, como el sistema educativo alemán, como el sistema educativo francés, incluso últimamente he leído los problemas que tiene un sistema educativo mayoritariamente público como es, fin, como es el finlandés, y que también está puesto patas arriba porque la privatización, de alguna manera, también está entrando en ese sistema educativo, ya no digamos en el inglés de la época de Thatcher. Cuando en el año 1997 escribí el primer libro sobre gestión de política educativa, yo solamente he dado clase un par de años de tecnología y dibujo, eh, pero el resto del tiempo no me dedicaba a la enseñanza, me dedicaba a otras actividades profesionales, eh, diez años a la política institucional y el resto pues a voluntario en organizaciones sociales como el caso de la Palaica o el caso de la CEAPA etcétera pero sí que desde que se empezó a elaborar en el, en el Parlamento el estatuto de centros en la época de la ocde yo era el portavoz de, de, de, esa, de la elaboración de ese estatuto de centros en el Senado portavoz por parte, en este caso del Partido Socialista en el que yo militaba en aquella época que por cierto dejé de en el año 2000. Y después, por una serie de cuestiones o por otras, eh, por mis actividades en la Confederación Española de Padres, mi participación en el Consejo Escolar del Estado, etcétera etcétera pues he participado de la elaboración de todas las leyes o reformas educativas que ha habido en España hasta la última reforma de la actual eh, embajadora de España en el Vaticano, la ex ministra Isabel Cela que todo hay que decir porque dejó el ministro de Educación para irse de embajadora al Vaticano. Algo tendría que ver porque se hace una última reforma, la LOE, que más que aumentar, que más que avanzar en laicidad, lo que hace es retroceder en laicidad, porque a pesar de que se saca la alternativa a la religión y no cuenta la nota en los bachilleratos para la para nota media lo grave no está ahí lo grave está en la educación en infantil y primaria que es donde a mí realmente me preocupa que haya religión en la escuela y me preocupa en estos momentos algo que no me preocupaba hace eh, 15 o 20 años y es la no alternativa a la religión. Porque las familias de hoy son diferentes a las que había hace 20 años o 25 años, no son tan combativas. Las familias de hace 20 25 años nos arriesgábamos a que nuestros hijos no fueran a la religión, aunque estuvieran en un pasillo o en una biblioteca, y lo veíamos eh, como algo, eh, como, como una defensa de, nuestros, de nuestra ideología. Hoy no sé cómo responder las padres y madres si no se, eh, eh, se les pone una alternativa a la, a la religión. Y en ese sentido, la última reunión que yo tuve con el todavía secretario de Estado de Educación, el señor Tiana, que fue el artífice de la última reforma, en ese sentido le dije, tened en cuenta que en este país, eh, poco a poco, se ha ido dejando la gestión de la política educativa en manos de las comunidades autónomas, incluso eh, con mayor nivel competencial que estados federales como el alemán. Y en esta ley, por presión de los grupos nacionalistas, habéis dado un 12% más de posible. No supo que contestar el señor Tiana, porque nunca tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con la actual embajadora de España en el Vaticano la señora Cedá eso significa que estamos en un momento bastante delicado en donde se están desarrollando eh, todo lo que implica la nueva reforma LOMLOE la nueva reforma educativa que eh, lo más importante se podrá a aplicar a partir del curso 2022 perdón, 2022-2022 23, a partir de, de septiembre y eh, eh, como m, dec, os decía antes en, mi, en el libro de 1997 la escuela pública amenazada eh, desgraciadamente eh, algunas décadas después sigo pensando en que la escuela pública sigue estando eh, amenazada en España y no solamente en España la escuela de, pública y ahora hablaré de lo que ha comentado la, la compañera, la escuela pública como concepto de cosa pública, de escuela pública, está muy amenazada. El artículo 27 de la Constitución Española habla de una gestión compartida entre profesorado, familias y alumnado. Pues eso es papel mojado. Por una serie de vicisitudes históricas, cada vez las familias pintan menos en las escuelas, el alumnado cada vez pinta menos en la escuela, me refiero al alumnado, capacidad de tomar decisiones de secundaria para arriba, y el poder que se le dio a los directores en la época de la reforma del último gobierno conservador de Rajoy pues no se le ha quitado a los directores, con lo que los directores tienen un enorme poder dentro de los centros escolares y eh, los claustros eh, tienen menos poder que los, propios, que, lo, que los propios directores. En suma, el carácter público de una escuela democrática eh, se ha perdido en este país y no sabemos cuándo se podrá recuperar. Al final del libro lo que he tratado es de poner encima de la mesa una serie de cuestiones eh, ya digo que le dedico el capítulo 9 a la mujer y la historia de la enseñanza en España eh, evidentemente eh, el libro está publicado justo cuando se aprobó la ley eh, la última reforma en el Parlamento que desgraciadamente fue una ley apoyada por todos los partidos que apoyan al gobierno actual en España y por ejemplo pasó por el Senado sin mover un punto ni una coma lo que hace que es una cámara que cada vez pinte menos y no sabemos qué pinta esa cámara si cada vez pinta menos y se conformaron con esas pequeñitas cosas que se han ido haciendo y bueno pues ahí acabó en ese precisamente cuando se publicó la ley bueno, las, la, en el capítulo 10 hablo de, o me refiero a aquellas cuestiones que están mmm, pendientes, que son algunas cosas endémicas, hablo de ese famoso pacto escolar, en, Aquí ya no se oye mucho el pacto escolar, ¿verdad? Hay épocas que surgen cuando hay elecciones, se habla del pacto escolar, me acuerdo de Ciudadanos que hablaba del pacto escolar, del Partido Socialista, tal... La derecha nunca ha hablado mucho, demasiado del pacto escolar porque la derecha está encantada con el sistema educativo que tenemos. La derecha estuvo encantada con, con la LOE, de Zapatero, aunque se quejara en las calles. La derecha está encantada con la LOE, aunque se queje y voten que no. Y la derecha es que es muy hábil, se quejan, pero luego en el fondo les interesa. Y el pacto escolar que del que se hablaba eh, era, una, era, era una trampa, porque para hacer un pacto escolar en España habría que partir de cero. ¿Partir de cero qué significa? Pues partir de que la, los curas no estén las escuelas, de que no haya conciertos educativos, que empecemos a reconstruir la escuela desde abajo, porque ahora si empezamos la, a hacer un pacto de actuales circunstancias es bastante complejo. Hablo del tema del pacto escolar, Hablo de la, de, la escuela infantil, de la educación infantil y el tema de la educación infantil en España es un tema que a mí siempre me preocupa mucho porque yo fui junto con algunos compañeros y compañeras del Consejo Escolar del Estado quienes cuando se estaba elaborando la OROCSE le dije que iba a ser la, me perdonéis la palabra, la gran cagada separar el 03 del 36. Es decir, el empeño de separar el 0,6,7 años eh, en dos mm, ámbitos diferentes, eh, para, para mí personalmente y para otros muchos pedagogos, sobre todo del área infantil, ha sido una, una barbaridad. Eh, en eso hubo sindicatos que estuvieron de acuerdo, pero creemos que seguimos estando eh, fuera del marco europeo, en el sentido de que prácticamente en todos los países europeos Italia, en Francia, en los países, de los Balcanes, en los países del antiguo como antiguos comunistas, etc. En la etapa 06 es una etapa en sí misma, 0.67, precisamente, y al estar aquí separada, pues eh, los niños de 03, ahora que se habla de la, de la posibilidad de que sea también eh, gratuita, está en manos mayoritariamente de sectores privados no solamente sectores privados religiosos sino está en manos de sectores empresariales y, y, y dicho esto decir que, que influye mucho en, el, en la enseñanza dual que tenemos instalada aquí porque muchas familias cuando se plantean lo de la escuela pública y privada en las ciudades grandes que hay posibilidades de llevar a tu hijo a diversos tipos de centros pues resulta que prefieren que sus hijos acuden a un centro en donde entran con un añito y salen para la universidad cosa que no hemos sido capaces de hacer en la escuela pública la escuela pública tienes que ir a una escuela infantil de 0-3 que además tienes que pagar tus buenos cuartos, luego tienes tres ¿verdad? infantil y primaria luego te vas al centro de secundaria y bachillerato sin embargo la escuela privada pues prácticamente te lo llevan a la universidad y eso eso lo aprendí en Cataluña hace, cuando era presidente de Ciapa que, que pregunté a los compañeros de la FAPAC de la Federación de Padres y Madres de Alumnado de la escuela pública en Cataluña que cómo que estaba creciendo tanto en Cataluña la, la enseñanza privada ¿no? y me daban este razonamiento eh, que era como una especie de integrado, ¿no? que los niños entraban con un añito y salían con bachillerato. Y se hicieron fuertes. Y en Cataluña, que siempre fue un ejemplo de, de, de, de, de nuevas de nueva pedagogías, de, de, de, además en toda Europa, en el ámbito, pues eh, cada día en Cataluña el tema de la, de la enseñanza está en peor situación interesante por, por el aumento de la enseñanza eh, privada por. Y, una, estas, y, una, y ese, esta es una de esas, de esas causas. También hablo en este tema de todo, todo, todo lo que hay. Hay un sector en España que habla de la escuela en casa, y hablo de ello, de las, de las no, con necesidades educativas especiales. Aquí, en la época de, Mar, de Álvaro Marchesi, si os acordáis, se empezó con la integración. Y fue un proyecto magnífico. Que fue uno de los que lo apoyaron, vamos del principio, ¿no? El problema que tuvo el proyecto este es que mmm, se lanzó pero no ha habido apenas evaluación el, de los proyectos centro a centro. ¿no? Y siendo un proyecto magnífico el de, el de integración que lanzó en la época de Álvaro Marcesi, el problema es que no se ha, no se ha ido luego evaluando eh, todo lo que ha sido el, el, el proyecto. Y, ese, y me refiero un poco en este tema este luego hay otro tema que es el tema que también trata el tema del deporte escolar la de educación física en la escuela que creo que es un tema que merece la pena el, el prestar atención porque la educación física es importantísima para la salud y eh, es un terreno que yo he trabajado durante algún tiempo y que eh, no se le ha dado la importancia que se, se le tenía que haber dado durante, durante, durante años eh, también hablo evidentemente de las, de, las, de las familias y de las APAS. Mirad, el otro día un, mi compañera que ayuda voluntariamente a la Federación de Padres de la provincia de Albacete me decía que en este periodo de pandemia se habían muerto, entre comillas lo de muerto, cerca de 50 APAS, AMPAS, de la provincia de Albacete. Estos dos años han sido letales para los movimientos, para el tejido social organizado y para las APAS también. Y eso es un grave problema para el, para, el sistema, para el sistema educativo. Bueno, hablo del acoso escolar, un tema silenciado, y por supuesto de la era digital. No sé si al principio he comentado que estamos en una, en una nueva era. La compañera ha hablado de la, de la digitalización, de la brecha digital pero problemas que, han tenido, que se han tenido sobre todo el primer, de los años y tal pero quizá la sociedad tiene que ser consciente de que estamos como en el siglo XIX en una nueva era que no sabemos en qué va a terminar todo esto, pero que la enseñanza eh, va a estar inmersa en esto, es decir, posiblemente el, los programas educativos no se hagan en España los estén ya fabricando en algún lugar eh, del, del, del, de, de la geografía mundial y, y nos lleguen hechos por alguna empresa eh, de estas eh, tan importantes ¿no? una gran corporación que están ya trabajando los programas educativos del futuro de la, de la educación a modo de conclusión decir que estamos en, un, en, una, en una época eh, difícil, compleja porque son tiempos en donde la movilización social es bastante baja, bastante, bastante pequeña, los que nos movilizamos en los años finales del siglo pasado y principio de este siglo los estamos haciendo mayor, que veremos si van a tener capacidad de movilizarse, sobre todo ante el reto que supone el eh, modelo de enseñanza eh, dual. Yo, termino con lo que terminaba mi libro de el libro de 1997 en que se avecinaba ya eh, una triple red educativa la red de los ricos de los que tienen de los adinerados de los que tienen dinero la red de las clases medias que además de llevar a sus hijos a la escuela luego se pueden pagar academias privadas de refuerzo de materias que la, que la escuela no, bueno, pues no tiene suficiente tiempo para educar, como es los idiomas, etc. Y luego la red benéfica, que es la, la red de la gente más humilde, más pobre, que está en los barrios más desfavorecidos y también en el, ámbito, en el ámbito rural. Aunque el ámbito rural, eh, al que nunca se le ha prestado una atención especial, eh, quizá la era digital les favorezca bastante al ámbito rural porque van a tener posibilidad de acercarse al, al sistema educativo de una, manera, de una manera diferente, pues es una incógnita lo que va a pasar en el futuro pero estamos en una nueva era una nueva etapa y creo que merece la pena reflexionar sobre cómo eh, desarrollar los sistemas educativos en el futuro que posiblemente eh, estén manos diferentes a las que hasta ahora han estado prefiero que en los programas y que los, y quien los den a, a a conocer. y nada más muchas gracias Paco Bien eh, vamos a entrar en, en la fase de preguntas entonces quienes queráis hacer alguna pregunta ser concisos para que en este caso eh, sea Alba o sea Paco que nos responda a la... sí, sí. Eh, a ver qué quiero decir bueno enhorabuena me parece muy interesante todo lo que lo que ha dicho y nada, eh, unas cosillas por ser, a ver cómo lo veis vosotros. A ver, bueno, por ejemplo, a mí lo de Esperanza Aguirre no me sorprende, no me parece algo, por, puesto que como condesa, marquesa o lo que sea, pues era una digna sucesora de Franco y que fuese la primera ministra, me parece algo normal. Luego, en cuanto a, a lo que habla de que los estudiantes, de lo que la gente, lo, los niños entren, eh, ...en el mismo centro desde el principio hasta casi la universidad... ...me parece una pobreza total en cuanto a relaciones sociales y demás... ...entonces bueno, pues los catalanes vale, ya sabemos que son listos... ...pero eso no quiere decir que no se equivoquen... ...y luego para terminar, no sé si, si Ana, Dobla o... ...Alba, perdón... ...¿qué se hace? porque yo por ejemplo, aunque vivo en Córdoba, soy de Herrera... Y en Herrera, pues es común que salgan los niños en procesión eh, un día, o sea, hacen una procesión chiquita, ¿no? Los sacan de, de la escuela y la nada y hacen una procesión, se han hecho sus santos y demás. Y bueno, yo siempre me indigno, me quejo en todos los sitios que puedo y demás, pero como eso se sigue haciendo, yo quería saber si hay algo que se pueda hacer más a nivel institucional o de alguna forma en contra de eso, para que eso. No, siga, no se siga produciendo. Nada más, gracias. Ya, eh, luego si quieres De este último te puedo, te puedo comentar lo siguiente. Cuando se estaba elaborando la última reforma, eh, una serie de organizaciones que promovemos la campaña por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela, en donde está el sindicato, que por cierto a partir de este mes lo va a coordinar el sindicato usted a este. eh, le enviamos a los grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso una serie de propuestas muy sencillitas algunas tan sencillitas, tan sencillitas para que figuran las disposiciones adicionales de una sola línea en la que decía en los centros de enseñanza no se permitirá que haya ideario ideológico, que haya ideología, con la intención de sacar los rituales de los centros y de sacar la simbología de los centros. Pues ni siquiera PSOE, Unidas Podemos, Esquerra República de Cataluña, Herri Batasuna, BNG quisieron admitir esta enmienda ni en el Congreso ni en el Senado. Una disposición adicional en este sentido que ocupa 12 palabras hubiera sido suficiente para evitar eso que tú estás comentando. En este momento solamente salvaguarda esa hipótesis eh, la propia Constitución en el 16.3, eh, en donde dice que España es un estado no confesional pero nada más ahora, el haber puesto una adicional en este sentido hubiera sido necesario llevamos peleando esto durante mucho tiempo desde que se fundó Europa Laica hemos tenido casuísticas enormes la comunidad valenciana se hacían misas en los centros el compañero Héctor, es Héctor ¿no? la pelea que ha tenido eh, para sacar la simbología en Valladolid Llevamos un caso de simbología en la escuela pública hasta el Tribunal eh, Supremo, el Tribunal de la Cunidad Autónoma de Castilla y León, y luego fue al Tribunal Supremo, eh, y se ganó, eh, pero no generó jurisprudencia en ese, en ese momento porque... porque eh, la potestad que tienen los consejos escolares de decir sobre este tipo de cuestiones bueno pues en haber metido en, la, en esta nueva reforma de ley orgánica, como ya se le pidió a Zapatero que lo hicieran la anterior y se le pidió al PP que lo hicieran la otra y tal una línea no adicional que impidiera que hicieran rituales religiosos en las escuelas, hubiera servido para que eso no volviera a pasar en el centro que tú me comentas pero en este momento no tenemos un arma, un arma eh, legislativa que lo, que lo impida o sea que no se puede hacer nada. Sí, dar la batalla en el, en el centro eh, con la continuación en la mano, solamente eso. No, por añadir un momentico a lo que habías comentado, Herrera es de cómodo de No, no, es de Sevilla. Sí, sí. Sevilla, ¿verdad? Eso es lo que estaba pensando porque como te estaba comentando él, no hay nada que prohíba que se haga pero aquí en la provincia de Córdoba sí que hay unas una instrucciones que por lo menos lo regulan como se debe hacer nosotros cuando nos llega alguna denuncia que pasa Es que las instrucciones se sacaron de aquí en la delegación de Córdoba y no sé si en Sevilla estará igualmente y aquí como te comentaba se pueden hacer pero sí que por lo menos tienen una serie de, de limitaciones en cuanto a en qué momento eh, que alguna, como se tienen que organizar para intentar por lo menos que sea mínimamente respetuoso por lo menos por ahí sí que se puede dar, se puede dar un poco de batalla lo yo no sé, eh, ya te digo, si exactamente esas instrucciones me da la sensación de que no recuerdas que eran de aquí de, del ámbito de la delegación de, de Córdoba porque eran organizativas, vamos pero vamos, a sigue pasando sí. Sí. a ver, sí, es muy fácil, es mucho más fácil de lo que parece y la, el ejemplo y la muestra lo tenemos en esta ciudad donde con un ayuntamiento comunista una diputación socialista una autonomía socialista y un gobierno socialista aquí hubo una teocracia donde se les regala a la iglesia una caja de ahorros y el palacio de Villar y se cambia la ley financiera andaluza para que los curas tuvieran el poder absoluto para hacer lo que hicieron ¿Qué problema tenemos? Muy fácil. La traición de la izquierda del poder, no de la base, por supuesto, que son las primeras víctimas. Ese es el problema que tenemos en este país, que le está haciendo el trabajo a la derechona. Lo que no ha sido capaz de hacer la derechona lo están haciendo estos. El otro día, la Yolanda Día con el Papa en Salvador, diciendo, ¡ay, que la Iglesia y la monarquía no te tocan, coño! y si tenemos una izquierda que defiende a la Iglesia y a la monarquía, a ver si vamos a tener que ir con una para que ponga orden aquí. ¿No es el problema? Gracias, Rafael. Bueno, yo he hecho alguna, eh, yo he hecho algunas alusiones a esto. Yo creo, por ser positivo el sistema educativo que tenemos ahora no es el que teníamos hace 40 años ha mejorado mucho mejora mucho, es decir, la calidad la universalización de, de la enseñanza que todas las niñas... Si, si, si, si, si repasamos el libro nos daremos cuenta, a poco que lo repasemos, que quizá es la época mejor de la historia de estos últimos 100 años de la enseñanza en España se ha universalizado todo el mundo tiene acceso a la enseñanza, Las nuevas, eh, la digitalización de la enseñanza viene para también ayudar a que personas que viven en sitios apartados, rurales, etc., puedan formarse también. Es decir, la enseñanza en España ha cambiado muchísimo. Eh, la inversión y gasto es tres veces más del que había en el año 1900. Eh, cuando empezó la, la democracia, bien es cierto que no hemos llegado al 6% del Producto Interior Bruto, así que el sistema educativo español, el sistema educativo en todos los, en todos los sentidos, menos en la formación profesional, que ahora dedicaré un segundo, en todos los sentidos es una educación a nivel europeo, ¿eh? a nivel europeo en todos los sentidos. ¿Qué desgracia tenemos? La que tú comentas. que la jerarquía católica, la Iglesia está metida en todos los ámbitos, pero no solamente en la enseñanza, es que hay un, hay un sector que es importantísimo para las personas, sobre todo las más desfavorecidas, que es el bienestar social y se le está entregando a la, a la Iglesia a través de Cáritas y de múltiples corporaciones que están eh, llevando a cabo una labor eh, asistencial desde eh, fundaciones, que ya muchas de ellas tienen nombre diferente, pero que en el fondo detrás está la propia, iglesia, la propia Iglesia Católica. Ese es el grave problema. Pero por lo demás, el sistema educativo español, desde luego, que ha cambiado muchísimo y para, y para mejor, a, a, afortunadamente. Formación profesional. Ahí tenemos un reto. Un reto porque, mmm, os voy a decir algo, os va a chocar. La formación profesional, y ya porque yo me he educado en formación profesional, en la época del dictador, la formación profesional que había en los años 60 y 70 en España era una muy buena formación profesional académica. Las universidades laborales eran magníficas. De hecho, aquí en Córdoba creo que había una de las mejores universidades laborales que había en España, que en Tarragona y tal. Y sin embargo, eh, tenemos un panorama difícil y complicado, ¿no? La defensa de la escuela pública, porque yo en los años que llevo como docente, ¿no? bueno, lo que veo es que la concertada o la privada no para de crecer. ¿no? Hay dos componentes: uno es territorial. Es decir, la escuela privada va a las grandes ciudades y a los municipios medios de Andalucía, las zonas rurales y pequeñas no les interesa, y en ese sentido, pues, la despoblación, pues, evidentemente. La de perder. Y el otro componente que, que tú lo no has apuntado, pero que me gustaría resaltarlo y esto se lo escuché, o lo desarrolló muy bien Enrique Díaz, que es del, o Díaz, no el el doctor, de León, si es que el de León, que es el coordinador de Educación de Izquierda Unida. Era, ya ¿no? lo he sí. Cuando yo estuve con él en una, en, en una, en una sesión de trabajo, pues. Eh, él, él hablaba de la clase media como la clase aspiracional. Y hay un componente sociológico eh, que evidentemente también lo está ganando la batalla. Es decir, en esta zona en la que estamos ahora de, de la ciudad, eh, aproximadamente el 75% de la oferta educativa ya, ya estima, ¿eh? es privada. Año tras año, eh, hemos, bueno, pueblos eh, medianos como AIDA ese tipo, ese tipo de estructura urbana, ¿no? donde la privada, en los últimos años le pues, ha, ha, ha ganado el terreno a, a, a, la, a la pública. ¿no? Y él hablaba de, de ese componente sociológico que hay en la llamada clase media, que es llamada, yo creo que la definía muy bien, la clase aspiracional. ¿no? Es decir, la que aspira a, a, a, a no ser o a ser algo más y, y, y bueno, y, y uno, y uno de los mitos, pues es que eh, llevando a su hijo a, a la escuela privada, pues eso da un peregrino ese marchamito, ese, ese lacito, eh, pero diferente pues, de eso o de demás. ¿no? Eh, mm, sí, eh, eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, también cuando comentaba la compañía esto de que están desde la infantil hasta la universidad en el, el mismo centro. Eh, quizá, es que en el ámbito de la enseñanza... Yo creo que la enseñanza privada, salvo en FP infantil, yo creo que ha tocado techo. En España, yo creo que ya no va... Va a crecer muy poquito, va a crecer muy, poquito muy poquito más. Creo, eh. Me da a mí esa, a mí esa sensación. Eh, quizá lo que empieza, o puede crecer mucho la, digi la, la parte digital, ¿no? la parte de la enseñanza eh, a distancia. Inclusive en etapas de 12, 14 años para arriba, podemos vernos envueltos en un sistema educativo a distancia que ya veremos en qué acaba todo esto porque las grandes corporaciones eh, in, in, in, planetarias eh, tienen mucho interés en introducirse en las casas a través de la enseñanza también ya veremos en qué acaba en, en 10 o 20 años el tema de la, de la, de la, de la, de la educación a distancia a través del tema digital yo creo que ha tocado techo pero quizá es que en, ha habido un tiempo en donde la enseñanza eh, de titularidad pública eh, en, en la cuestión de los servicios ha dejado ganar el terreno por la enseñanza eh, privada es decir mmm, lo que he comentado antes un poco el tema de que muchos padres que, que pueden permitirse muchas familias a sus hijos los han llevado a clases de inglés mmm, academias privadas o a clases de no sé qué, clases de danza y tal, fuera de la escuela el horario de la escuela pública ha habido épocas que era un poco más reducido ha habido épocas en, siquiera, en donde no había ni siquiera comedor o no había aula matinal y hablo de hace 10, 15, 20 años porque ahora parece que la escuela es todos los centros públicos pero hubo una época en que la privada nos ganó terreno en, en dar servicios a las familias servicios por encima de la pública y entonces con la conciliación eh, laboral de las mujeres y de los hombres, muchos matrimonios jóvenes, buscaban centros, no por cuestiones ideológicas, sino porque le daban el servicio de desayuno, el servicio de comedor, eh, ampliaba el horario hasta las 4 las 5 de la tarde, y entonces eso que ocurrió al principio de este siglo más o menos, hizo crecer también la necesidad, porque la enseñanza pública nos dejamos, nos dejamos ganar ese terreno ¿eh? por necesidades de las propias familias y ahí yo creo que tuvimos un, cometimos un grave error los que hemos defendido la enseñanza pública de, de siempre ¿no? hemos llevado a nuestros hijos, hemos llevado a la enseñanza pública y tal y ahora es, es el momento de recuperar yo cuando llegué al ayuntamiento de, de Albacete fui el primer teniente alcalde y me cargué del tema de educación y tal eh, en, el, en Albacete en la escuela pública no había un solo comedor escolar y en dos años montamos 12 comedores escolares en 12 centros públicos y las familias que necesitaban que sus hijos comieran en la escuela, tenían que ir a una escuela privada, en manos de la iglesia todas. En el año 92-93 montamos los primeros comedores escolares en las escuelas públicas en el ayuntamiento de sus propios fondos. Porque la consejería, es decir, el Ministerio de Educación, yo dependía mucho del Ministerio de Educación, no dotaba de dinero para montar los comedores escolares en las escuelas, y lo tuvimos que hacer el ayuntamiento de Albacete, sacando el dinero de, de, donde, de donde pudimos, ¿no? Es decir, que, nos, nos, comi, nos, nos comieron el terreno la privada en servicios como este que yo te estoy comentando. Pero, Ana, antes quiero, antes de darte paso quiero matizar un poco con Paco. Claro que él, en uno de los subtítulos en el libro dice de la enseñanza no universitaria, con lo cual estamos hablando. Sin embargo, al decir que ha dado techo, pero sin embargo en el ámbito universitario no ha dado techo. En el ámbito universitario... Las universidades públicas están subiendo como la seta. Perdón. <risa> las universidades privadas están subiendo como la seta. Es decir, yo recuerdo que cuando se en la universidad, universidades privadas, un, era un grupo muy pequeño. En la actualidad hay más de 30 universidades privadas. Están con un crecimiento tremendo. Y ahí, claro, ahí las inversiones son muy altas y bueno, los niveles, de los niveles ya no hablamos porque los niveles ya sería cuestión, pero lo que sucede es que tienen unas dinámicas distintas unos criterios muy diferenciados y bueno ahí tenéis como ejemplo la Universidad de Murcia, la Universidad Católica de Murcia La eh, sí de donde está este hombre, José Luis Mendoza ese, este presidente que no es el rector presidente, pero que decía que las vacunas que era, nos metían chips para en este caso controlarnos. Pero fijaos qué nivel, qué nivel pueden tener algunas universidades, en este caso me parece, que es de los kikos. Es decir, aquí Además, viene, no es de los chicos. Es que de los kikos. Y bueno, los kikos, bueno, eh, los grupos integristas, que lo puse la penetración en la universidad pública es un problema, al igual que la penetración en el campo de la judicatura. Pero es que después ya empiezan a tener sus propias universidades. ¿no? Los kicos empiezan a tener universidades junto a otros grupos no confesionales, pero que realmente está poniendo terreno a la universidad que antes tenían unos niveles, especialmente en los campos de investigación, bastante importantes. Es decir, que ahí no han tocado techo, ahí siguen, ahí continúan. Sin embargo, en las universidades, pues, me parece que en los últimos tiempos solamente ha habido una, se ha creado una, una universidad pública. Es decir, ahí sí es un campo que ellos tienen mucho terreno para conquistar. Sí, Ana, ahora, ahora te que a ti. Sí, pero yo quería hacer dos preguntas. En, en esa sí. educación a distancia y digital, ¿quién controla el algoritmo? Es decir, ¿en ¿nuestra legislación está preparada para fiscalizar qué controles, estándares mínimos tiene que haber pues, para que vía algoritmo no, no dominen totalmente? Esa es una pregunta, el control del algoritmo. Y, y la segunda es, a ver si creéis, con esta última reforma, si se ha abordado de alguna manera el terminar con el modelo del emprendedor y sustituirlo por el de la educación en cooperación, que es lo que realmente va a salvar a la humanidad, porque estamos en una deriva que si no nos ponemos las pilas de una manera ecosostenible, pues es que estamos destruyendo el planeta y por supuesto la humanidad. Entonces eso lo del cooperativismo y lo del control de la reina. Gracias. Bueno, yo sobre la primera pregunta, sobre el tema del control de, de los contenidos y demás, que creo que por dónde va. De los contenidos, sí, sí, de las resoluciones, sí. O sea, es que claro, el algoritmo te puede llevar a... La... ¿Quién controla? El... Es que el algoritmo te hace una ideología en su diseño. sí lo que pasa es que ahora mismo tal cuando la, las comparaciones grandes que están llegando a la escuela están llegando y sin excesivo control. De hecho, bueno, hay cierta reticencias, tenemos por ejemplo plataformas a la hora de, de utilizar o determinado también recursos que de alguna forma también se facilitan ¿no? datos y demás, en las que se por ejemplo Moodle, que se supone que es la consejería, tiene un determinado un poquito de más de control. Pero hay otras en las que no. Y yo creo que ha llegado de manera en la que todo el mundo le está asumiendo y no está controlando. La deriva que va a tomar yo sinceramente no, no sé cómo, cómo acabará. Pero posiblemente haga falta estar un poco atento y, y ver cómo, cómo va eso. Porque creo que no... digo Ha llegado de una manera, sobre todo ya el en el último empujón que ha tenido, que ha sido por una necesidad tremenda, y todo el mundo ha empezado a utilizarlo sin plantearse muchas de, de esas cosas. Y si lo, si lo siempre no me habías dicho, perdona, Juliana. Sí, eh, es que bueno, o sea, había impuesto la cultura del modelo, de emprendedor, perfecto. ¿no? Este como sueño americano que además el, el movimiento neocristo-fascista lo, lo, lo, lo apoya. O sea, porque al final eh, hay una cierta parte de la religión que se alinea con el modelo neoliberal. Sí. Entonces, eh, pero claro, ese modelo nos lleva al caos. O sea, no es sostenible. El crecimiento limitado no es sostenible con un planeta de recursos limitados. Entonces, claro, se quiere sustituir, o por ahora yo lo menos no lo he leído, por un modelo de, que fomente el cooperativismo. Entonces, a ver si se está trabajando eso en la, en la educación, con las diferentes reformas que ha habido, con la última, o sea, en algún momento se está tocando esto, porque realmente la deriva a la que nos lleva el modelo del emprendedor es al desastre. Yo ahora mismo, bajo la tendencia que hay, la manera de plantear la, la educación sigue siendo bastante mercantilista. De hecho, nosotros en el, en el documento que trabajamos en el sindicato, en el que comentaba de la escuela que queremos, en el punto que lo trataba, no lo trataba como escuela laica, sino como escuela desacralizada, y hablaba porque decía que en realidad hoy en día teníamos dos dioses. Estaba el tema de la escuela laica, que era importante, pero que el otro dios era el tema del mercado, y el capitalismo que estaba ahí. Y entonces en realidad ellos lo metían en el mismo capítulo, lo que pasa que uno, yo aquí también estuve entre sacando, y habla de la importancia de, de, de alguna forma, luchar contra esos dos el tema de las competencias, muchas veces que va muy orientado al tema del mercado laboral, qué perfiles son los que se quieren. La fp Dual, que también tiene a veces una línea muy encaminada, ah, bueno, la FP no, si profesional tiene que hacer para que, para que trabaje, obviamente. Que toda la formación, pero sí que es verdad que sigue teniendo una carga bastante grande en okay. Y cooperativismo, pues nosotros creemos que la escuela debe ser cooperativa y creemos que la metodología y la forma de organizar se debe atender a ese modelo, pero la realidad es que ahora mismo no, no, no nos acompaña excesivamente. Sí, eh, bueno, el, como lo que comentabas hoy ya no antes, eh, los Kicos eh, la UCAM, están montando escuelas de formación profesional de última generación, en un montón de ciudades con otros nombres, en Albacete, León, Valladolid, Segovia, Zamora, han montado centros de formación profesional de última generación. Es decir, las ofertas de titulaciones profesionales académicas más avanzadas las está ofreciendo la UCAM, la, la Universidad Católica de Murcia, eh, de información profesional y les está dando el terreno a las escuelas de formación profesional públicas. Eh, en varios sitios, como este que la OCE ha montado centros magníficos que ofertan las profesiones más punteras que hay en el mercado y las que más eh, consiguen trabajo en, en, en, el, en el mundo laboral. En cuanto al tema de la digitalización, hay en, en el libro, en de la página 119 a 227, cito una serie de autores, eh, 8 o autores sobre este tema, y quiero solo leer... ...una parte de un profesor español que no es precisamente de izquierdas... ...es más bien conservador, pero que es un investigador de los sistemas educativos... ...que lo conoceréis muchos de vosotros, que es José Antonio Marina... es conservador, de derechas, yo coincidí yo con él en el, en el Consejo General del Estado... ...pero que es interesante lo que, lo, que, lo que él comenta sobre el tema de la digitalización... Eh, dice en este momento la investigación más puntera sobre educación y métodos de enseñanza-aprendizaje no la hacen las universidades ni los sistemas educativos lo están desarrollando las potentes corporaciones tecnológicas porque pretenden convertirse en los grandes educadores del universo educativo oficial y no oficial no porque haya una conspiración sino porque es un gran negocio por, por ejemplo Microsoft está trabajando en las asistentes personalizados automáticos es decir, los alumnos podrán tener un profesor automático del que van a poder aprender cuando eso comience a llegar a las escuelas el merc al mercado, ¿qué ocurrirá? da la sensación de que nadie se está tomando en serio este asunto ¿Eh? Sí. Eh, Muchas gracias, gracias a el esto es, hecho pies? Ana, Ana, creo que lo que plantea Ana es que va mucho más allá y que desde luego Marina no le da respuesta en absoluto ni con esa frase, yo conozco mucho a Marina, eh, ni con esa frase ni con lo que Marina puede llegar al alcance de la pregunta que Ana está haciendo Ana está haciendo la pregunta, y lo ha simplificado muy bien, porque yo estoy de acuerdo contigo, pero al menos también lo entiendo así de quién controla el algoritmo. Que a Marina no le da ninguna respuesta, porque el ejemplo de que Microsoft está totalmente atendido y de que Google se está callando con el mundo y Amazon y tal, vamos, eso es tan evidente que es una, una cosa muy, muy muy de dominio. lo que pregunta es otra cosa. Y hace dos preguntas y, y señala dos cosas que son muy importantes. Una, el algoritmo, en realidad, se refiere a cuáles son los mecanismos internos, no solamente tecnológicos, sino de contenido, que están debajo del diseño de modelos de enseñanza. Un ejemplo concreto al, al que, lo que tú lees de manera, ¿no? Pero este que creo que Markega plantea otra cosa mucho más importante. En, en este, en esta sociedad donde el capitalismo feroz Absolutamente devastador, parece que se va a cargar el mundo, nos lo vamos a cargar entre todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el valor, los valores de esa ferocidad están llegando a un tope donde nos vamos a cargar el planeta. Tiene que haber una alternativa, y tiene que haber una alternativa que ya está empezando a diseñarse, hasta por aquí, Piketty, y lo hemos escuchado. Con, una, con ciertos mensajes, ciertos contenidos esperanzadores que dicen que vamos a irnos todos al garete salvo que el análisis económico, por ejemplo, que tengo que propone el análisis económico incluye en el análisis económico que si no hay una equidad o que si no hay un cierto reparto de la riqueza mmm, vamos al garete, ¿por qué? porque es que el capitalismo no va a dar más de sí entonces ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está debajo? Bueno, una crítica, que debemos hacer todos los laicos like y, y sociales, una crítica a los, a los análisis económicos, a los análisis psicológicos, a los análisis socioculturales. Y ya me callo, porque en esos análisis socioculturales está incluido el asunto de que, efectivamente, con el sistema que vamos, sí que se está creando y eso sí que lo habéis apuntado, yo lo he sentido que lo apuntaron sí que se puede estar creando, digamos, el dominio ya de la estupidez porque, si, sí, dicho con todo el respeto y con todo el miedo porque el sistema económico y ideológico que está debajo de, de Trump no de su persona, sino de su movimiento es una cosa absolutamente aberrante totalmente aberrante ¿no? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es buenos análisis, buenos conocimientos, buena calidad de la escuela pública. La buena calidad de la escuela pública tiene muchísimas variables, pero hay una que es fundamental, es la formación del profesorado. Allí donde hay un buen maestro, bien formado, con los ejemplos que, que, que nos ha puesto Alba antes, que es capaz de detectarlo, o la compañera cuando detecta que se ponen los nervios porque es que allí en su pueblo están haciendo procesiones continuamente es decir, es la batalla cultural y la pregunta es ¿están, ¿están también logrando la batalla cultural? bueno, es que hacemos lo que que expresión? yo creo que cada uno tiene que hacer lo puede hacer desde su propio punto de vista pero yo por ejemplo me he puesto muy contenta cuando he visto la, la, la fuerza científica del análisis económico de piquetí. Entonces yo quiero que la escuela pública yo soy profesora de, de, de trabajador en la escuela de, de la facultad de educación, que la escuela pública tenga alternativas de calidad. ¿Cuáles son las alternativas de calidad? Formar bien. ¿Y cómo se forma bien? Si los que forman están bien formados y están bien formados si sí, de verdad estamos en contacto con el, con, el, con el mundo científico porque si estamos en contacto con la margullenería a marullería ya nos ganan, claro, si son muy especialistas pero hay que estar en contacto con la ciencia hay que estar en contacto con el conocimiento y que nuestros maestros sean muy, muy, muy buenos porque las universidades van bien las públicas, no ha llegado todo aquello porque las privadas están a años luz de ciencia y no le va a costar nada que allí haya ciencia. Mientras que las públicas allí no hay problema de laicismo, es que el laicismo está corriente y moliente, es decir, a nadie no nos ha obligado nunca a ir a una procesión. Aunque haya habido culturilla religiosa, no sé si me explico, ¿no? Es decir, ¿qué es la calidad? Yo planteo que es la calidad. Bueno, como pues ha sido muy larga la intervención, Perdona. yo creo que vamos a dar paso a dos, dos, dos manos entonces, no porque, no, no porque, yo simplemente, no quiero, que me quiero, simplemente quiero matizarte, matizar es que tú me lo has hecho una... Una que en el ámbito, sí, no, pero que en el ámbito de la Universidad Pública no está tan claro que el hicimos que esté bien resuelto, porque, eh, en la Facultad de Ciencias de la Educación serán asignaturas de religión para que los futuros, aquellos maestros que quieran estar bajo la dirección sí, no, pero eso es un problema y está extendido a nivel de toda España, es decir, que la Iglesia se ha introducido y eso es muy complicado de abordarlo, es decir que está ahí y entonces bajo la directriz de los señores obispos para que el alumnado que vayan a ser maestros si tienen ese, ese título que han adquirido en en universidades públicas puedan después dar eh, religión y controlado por los obispos. También el tema ahí es un tema también bastante complicado. Lleva razón y, y yo te digo que, que, que sí, que lleva razón y que a veces mira Esa es en la en esa parte. Rubén, vamos, a que perdona que continuemos. Rubén, sí, yo voy a intentar ser breve. Sí. Mm, mm, no es que no quiera. Mm, Quiera desanima, pero me parece muy triste lo que ha he hecho la compañera que estamos moviendo ahora entre dos dioses distintos al otro. Que, que me parece que el paso es, es que nos estamos moviendo entre dos opciones de conciencia, dos opciones políticas, dos, dos opciones de grupos social. <risa> Teníamos que estar, o deberíamos estar ya moviéndonos, por lo menos en lo que querría, pero tristemente lo que está pasando es que nos estamos moviendo entre dos religiones, dos nuevas religiones, y dos nuevos dioses que es el mercantilismo y bueno, ha dicho varias cosas por ahí que, que yo las separo directamente, pero, pero, pero es una cuestión mía, tú has dicho dos, pues, pero que hay, que hay más. Y, y luego respecto a lo del de algoritmo, que me parece muy importante, yo lo que veo es que en, que en la educación, eh, la cuestión para que el algoritmo no, no avasalle y no aplaste, es que pero es, un, es una utopía, pero voy a decir algo, es que el, o los niños y las niñas, o lo, el personal docente debería ser experto en metodología, pero en metodología totalmente para, de una forma, elevar el algoritmo y decidir por sí mismos, por sí misma, cada persona, cada niño, qué dije de la educación que está en internet, que está en el ambiente, que está en, en todos los sitios, en la familia. O sea, deberían ser expertos de entrada todas las personas en metodología desde antes de nacer, para poder, con todo el lío que hay ahora, que comentaba la compañera, ser capaces de decidir por sí misma la, la persona qué tipo de educación quiere, qué es lo que no quiere y qué, qué futuro quiere, qué, qué opción personal de vida tiene, porque estamos ¿no? carcomidos y si no tiene un tiempo, un, un mínimo de, de capacidad de abstraer lo que quiere ser como persona. Y, y hace falta un poco esa capacidad de, de análisis metodológico fuerte para ese algoritmo con la digitalización o incluso sin la digitalización para para cuestiones pues hay que saber mucho de metodología, filosofía, ¿no? todo lo que da... Rubén, como una reflexión, tiene una reflexión de más, más que una pregunta... Las materias no que tiene detrás estar... ¿No? Que no, no, no. Sí. ¿Eh? ¿No quería hacer una pregunta? Sí, no, después ¿Qué he visto Cobar... Sí, pero vamos, si son reflexiones. Ah, que no, si no le ve, que no lo ha levantado antes que yo, vale. Ah, bueno. Entonces, sí, también, no he aquí, ¿no? Si son reflexiones, hacen las reflexiones. Después, no, si son reflexiones, lo hago Porque, claro, los míos son preguntas. Muy cortitas. Muchas vocal o una sola. No, una reflexión de 30 segundos, siempre lo final. ¿no? vale Es sí, decir, bueno, pues entonces, intervienes tú. Sí. Sí, caballero. Sí, no, ya que casi me la han pisado, pero fíjate sí, que sí, sí, llevamos casi. la sí, sí eh, llevamos casi dos horas y todavía no apareció la palabra maestro. En esa escuela estamos, si la iglesia, el capitalismo, todos son culpables. ¿Y dónde están los maestros? ¿Qué maestro se necesita para esa escuela? El maestro que hay. Por mucho que cambien las leyes que los políticos hacen, ¿el maestro que hay hoy implantaría esa escuela? Seguro que no, bueno, yo ya adelanto que no, la implantaría. Lo mismo que no implantó la luce, ni va a implantar la ley la, la, la ni ninguna. O sea, el maestro está ausente. Ha estado ausente dos horas. Y me preguntaba yo. Pero ¿seguía el índice que usted ha hecho, no aparece. A veces las leyes, pero el maestro no. Los maestros son los que hacen los reglamentos en la escuela. Con muchas leyes que hacen, ustedes hacen las leyes, y nosotros, los maestros, con nuestro, con nuestro currículum oculto, hacemos los reglamentos. Y mientras no se le meta manos por ahí, tampoco, no se lleven en el currículum. No, cito, cito, cito muchos maestros en el libro en el libro cito muchos maestros y pedagogos eh, yo creo que los maestros son fundamentales bueno, sin alumnado no hay enseñanza y sin maestro no hay educación es decir, es evidente que cito muchísimos maestros desde domingo al que yo le dedico este libro y cito muchos maestros porque es fundamental, el maestro es fundamental para el sistema, para el sistema educativo y si 30 segundos para comentar que yo estoy muy decepcionado del sistema educativo que hay en las escuelas universitarias de formación del profesorado eh, algunas las conozco eh, los chicos que van a estudiar las escuelas, en algunas de ellas nada más entrar se les dice que es bueno que vayan a clases de religión para que luego puedan obtener posibilidad de trabajo en las escuelas eh, eh, regidas por el, por el, por el por los, por los curas eh, y, y luego, bueno, pues últimamente me causó estupor que en este país haya un ministerio de educación y un ministerio de universidades. Eh, separar educación de universidades es un... Eh, desde un punto de vista psicológico y político no tiene mucho razonamiento, mucho, mucho, mucho claro. Una cosa muy concreta, porque decía sobre la importancia de la educación física en los centros, que tiene que ser bonito y tiene que ser algo interesante, pero para mí, cuando hablamos aquí de lo que es la educación, de lo que son los valores, de lo que es la ideología, dedica aquí una página del capítulo de libro de la educación artística, la filosofía y las enseñanzas clásicas. Para mí, lo que quería preguntarle es la filosofía, ¿y qué pasa? Con esta nueva ley han barrido la filosofía. Han sacado de la enseñanza obligatoria. La, sí. Y tiene aquí al catedrático Carlos Fernández Lidia que ha explicado muy bien, es muy interesante, que dice, sin filosofía, la ciudadanía deja de entender la razón profunda de nuestras instituciones democráticas y corre el riesgo así de dejarlo la <risa> Estamos perdidos. Hemos sacado de la enseñanza obligatoria de la filosofía. Sí. Estamos perdidos. Pues hay que preguntar al gobierno actual, ¿no? Claro, ¿no? Y, y los profesores tienen que hacer todo lo posible para que el gobierno actual se venga. Hubo una manifestación en Madrid y una, la red y filosófica de España ¿verdad? pero vamos, eh, yo lo vi y seguí en la Universidad Me Parece Complutense de Madrid, había allí una reunión de profesores de filosofía y los profesores de filosofía los pobres quejándose, pero los profesores de filosofía, porque luego también en el gobierno de la educación tenéis el problema de de lo que es la, ¿cómo diría yo? Eh, la solidaridad de todos con todos. Eh, es un problema, a mujeres profesoras y cuando hay problemas así, es verdad que hay gente que lucha mucho, que eh, tal... Pero no, pero tampoco, bueno, no tiene apoyo. No exactamente, no... O bueno, o bueno. Sí, Sí, bueno, 30, bueno, 30 segundos. Eh, me estoy trabajando el último año en el tema de la creatividad. Hoy es un día especial porque para mí al margen de esto, pero lo tiene que ver con la escuela. La gran asignatura que está en todos los años hasta que llega a la universidad, la gran asignatura que espero que desaparezca, hoy ha sido un gran día porque los niños por, se han podido quitar la mascarilla en esa asignatura, en el recreo, que es la gran asignatura de la creatividad. ¿Eh? Yo me he ido a un colegio para verlos sin mascarilla porque es fundamental verlos trabajar en el recreo porque todavía las batallas no han llegado. Creo que las pantallas están educando en el tema de creatividad que yo conozco, que están trabajando muy profundamente y están dinamizando una cosa que estaba planteando Ana. Esa individualidad, está muy, hay que llegar a la colectividad. Yo entiendo la creatividad como colectividad, como llegado a lo que somos. Entonces, simplemente quería poner ese acento que hoy por fin los niños han vuelto a ese espacio de creación real, natural, y que espero que nos aparezca. Ya sabéis que los maestros, con los niños se portan bien, lo que hacen es que no déjense de creer. muy importante sí ya muy brevemente suscribo eh, tanto lo, lo que habéis comentado Alba y, y Paco agradezco vuestras reflexiones y yo quería conocer vuestra opinión de lo siguiente, ¿qué tiene que pasar? o sea, ¿qué, qué, qué, qué ocurre? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ¿qué dificultades hay para que gobiernos de izquierda que hemos tenido y seguimos teniendo teóricamente en España, no sean capaces de realmente apostar por la educación pública y mantenga la educación concertada. Cuando sería, senc sería sencillo, digo yo, en mi utopía, ¿por qué no tenemos una pública de calidad y una privada quien quiera pagarse por una serie de razones? Pero estas tres patas de pública, privada concertada que es como pública, pero no lo es, con toda esa ideología que habéis comentado, y privada, y, y, y, y me, parece, me parece que debilita la pública realmente. Entonces, ¿qué impedimentos, qué presiones, vosotros que tenéis otra visión y, y Paco, mucha experiencia desde muchos niveles? ¿Qué fuerzas ocultas hay que impiden que gobiernos de izquierda elegir en el sentido de solo una pública y el resto privada? ¿Qué se lo pague? Solo una pública y el resto privada. ¿Qué hay Yo creo, José Luis, la respuesta es muy sencilla. Una poderosa iglesia católica en este país. Poderosísima. Yo leer el libro de Paco al principio... Eh, hace 200 años ya se estaba indicando el poder de la iglesia la, el pensamiento religioso que tenía que estar en la enseñanza entonces ese camino la iglesia la Iglesia en este país no permite es decir, la iglesia ha las ramas que tiene la iglesia porque ahora no solamente es, es el obispado sino los grupos integristas el Opus Dei, por ejemplo, y lo he citado, está muy metido en la universidad. Es un problema la ocupación que tiene el Opus Dei junto a la judicatura. En este caso está entrando también en, la, en el campo de la enseñanza, en las universidades, los chicos. El Paco lo ha dicho, también la formación profesional. La Iglesia Católica es una auténtica rémora. Y así, de ese caso, por ejemplo, la Iglesia Católica me refiero a la institucional. Pues, pues, bueno, hay grupos. Eh, radio cristianas, comunidades cristianas populares, gente magnífica, que, bueno, que luchamos a nuestro lado. Pero ese es el enorme problema. Yo no sé si vosotros tenéis una. No, o sea, yo, En el libro del 97 yo fui, conocí muy de cerca al ministro Marabal, a Pepe Segovia, a todo el equipo que tenía en aquella época. Y, y, lo, y lo que yo tuve oportunidad de hablar con ellos, que entonces también era mucho más joven que ahora, tenía menos experiencia. Y, y yo creo que había dentro del Partido Socialista Obrero Español, a partir del año 82, eh, una un, un gente que sí que estaba por eh, que la enseñanza fuera muy mayoritariamente pública. ¿no? Marta Mata, el eh, mismo Maraval, eh, Luis Mobellorente, eh, pues. Eh, todos la gente que, que constituimos en su día el sector crítico del Partido Socialista izquierda socialista después y teníamos, creo que había gente pero la gran manifestación que convocó eh, la Iglesia Católica, la CONCAPA concretamente de un millón de personas en la calle eh, asustó bastante al gobierno socialista para eh, bueno, pues quitarle el poder que tenía en el ámbito fundamentalmente de la enseñanza pero yo siempre he señalado que dentro del Partido Socialista, como dentro del Partido Comunista y de otros partidos de izquierda, ha habido siempre un lobby religioso muy potente, que más allá del miedo que tenían los gobernantes, que tenían poder para cambiar las cosas, han sido influenciados por esos lobbies muy potentes dentro de los partidos. Y que más que miedo a perder elecciones, a perder votos, han sido los lobbies religiosos dentro de los propios partidos de eh, izquierda. Y hoy hay, hay lobbies de religiosos dentro del partido de, de, de izquierda, no hay más que se en cuenta la ulti, en el caso de la enseñanza, la última, la última ley, con temas como sacar la filosofía de la enseñanza obligatoria y un montón de cosas que hay ahí que se pudieran haber dado solución si no hubiera habido esos lobbies internos dentro del partido. Eh, pero hubo, hubo un momento en que se pudo cambiar el signo de la historia en los años 80 y no se, y no se, no se cambió hubo una gran manifestación de estudiantes y luego otra manifestación de, de, de profesores y hubo a Marabal, mmm, no es que sea un santo de mi devoción, ni creo que sea el mejor ministro que había en España, tal pero yo creo que en su cabeza había otro modelo educativo, sí. pero desde el propio Ferraz se lo cargaron Sí, mire, un segundo. Solo en relación a lo que han dicho de, de ahora y después, va a estar, y los algoritmos por supuesto, van a estar dominados por los que lo han estado siempre y no son otros que los anglosajones porque eh, eh, el inglés no es por casualidad la primera, no ha sido por casualidad la primera de lengua del mundo eh, los americanos no han sido eh, tan... bueno, allí estaba Chonky, allí estaba... entonces, que eh, cuando dice vendrán eh, nuevas corporaciones, sí, nue vendrán nuevas y también hemos tenido las antiguas y si eso no se ve muy bien en la enseñanza tradicional, los que nos dedicamos, por ejemplo, a las lenguas, lo tenemos clarísimo, que eh, nosotros no hemos hecho nada, por ejemplo, yo como profesora de español, que no hayan hecho ya antes eh, con el inglés. Y, eh, y creo que eso eh, se puede generalizar a todo Bueno, sí. <risa> yo agradecer a las compañeras, ¿no? que me han todo genial, y a Paco, eh, que y la vez que también nos trajimos Europa Laica, que ahora nos ahí desde hace nueve años, por cuestiones, pues mmm, me ha parecido sembrado. ¿no? Y entonces de referencia, un referente de calidad, realmente. ¿no? Y entonces, mmm, ver también la pausa y la calma con la que te expresa, a mí me es sanadura, porque yo viendo a la ira y a como virtud como antivirtud eh, contemplar a Alba ¿no? que no había nacido cuando ya con su padre estábamos en los barrios y verla ahora ¿no? y yo jubilada ya siete años jubilada y ver cómo está el patio ¿no? pues entra como una angustia vital que la filosofía me haría falta a un profesor de filosofía como tenemos en Córdoba uno magnífico, hay muchos magníficos ¿no? pero digo uno que pude yo disfrutarlo un poco cuando estaba. Luego no también la cuestión de la política educativa que es muy importante, ¿no? Eh, entré entre, como asociada en la universidad pública, porque en la otra, en la Loyola, también se puede entrar por porque yo entré en la pública, porque mi opción desde los dos años y medio de, la de mi padre fue la pública.